Eh, está con nosotros Víctor Inver. Víctor, buenos días. Buenos días Vamos a hablar día. con él acerca del comentario que hiciéramos aquí el lunes pasado, en el que nos quejábamos de que los grupos carnavalescos habían dejado en, en, en el medio, ¿verdad?, un obstáculo y habían dos calles uh -huh. cerradas. Aquí se dijo que algo debió haber pasado porque eso no se acostumbra. Por eso tenemos a Víctor aquí para que nos explique qué pasó el lunes. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos por aquí a la persona que nos observan a través de Telenor. Eh, miren, el pasado domingo fue nuestra primera salida del 2020. Eh, escuchamos a través de nuestro amigo Yerjan eh, la queja que presentaban sobre que habíamos dejado una tarima puesta. Bueno, en este caso dos, la de nuestro compañero Los Pinky uh -huh. y la de Faraones. Pues bien, nosotros contratamos un servicio. Nosotros no montamos ni desmontamos tarimas. Eh, por lo general siempre eh, se desmonta a las 8.30 de la noche en realidad no me he comunicado todavía con la persona que, quien nos suple pero en el caso de los Pinky fue que tuvieron, son una persona de Cotuí y tuvieron un accidente cuando venían hacia San Francisco wow. me da <coughs> quería quise venir aquí porque me da pena que ese sea el comentario que ustedes elijan para mencionar un grupo de carnaval cuando nosotros hacemos el año entero Actividades eh, sociales, culturales, eventos ya masivos también. Ayudamos personas, hacemos kermés para operar a niños, regalamos ropa, juguete, y que ese es el tema que llegan Pero no a colación. Lo dicen. Si lo informan sí, y lo decimos, lo, y lo publicamos. y lo, lo, pero, sí, si lo, decimos claro, lo publicamos. Pero, pero, pero tú sabes lo que este programa es tuyo, tú, yo, sí, no, tú pero, puedes venir no, aquí. Sí, no, y, pero yo no tuve que Vito. venir aquí para que ustedes se quejaran de eso. Pone, oye, me, no, la gallina esto, pone esto un huevo. Entonces no, afectó, perfecto, es. pero ya a las 8 de la mañana oye, ya, Vito, ya la tarima sí, pero, no estaba. Mira, pero tiene que entender que se hizo la denuncia porque estaba afectando derechos fundamentales de otras personas. Quiero sugerir que analices... No, dentro el, de toda tu actividad de diversión y de entusiasmo cultural debes saber que ustedes impactan a una comunidad circundante que también se queja y no tenemos la, el diseño de la ciudad que permita advergar y a la fecha no ha tenido una sociedad integrada como sucede en La Vega que las casas se convierten en, en... negocios. En negocios. Y yo estuve en La Vega y lo decía aquí. Fui a dar un pésame. Perdí un ami unos amigos que fallecieron en un accidente. Y pude entrar a la, a la funeraria que está en el parque central, al lado de la catedral, sin mayor tropiezos porque ellos tienen bien diseñado la entrada y salida y el que entra al carnaval está en un área. Ahora bien, no es por quererte o no por querer criticar, sino que definitivamente, independientemente del accidente, lo lamentamos, qué sé yo qué, esta es una ciudad que se levanta un lunes y no pudo transitar en los lugares. Y te voy a decir una cosa, está prohibido por resolución que vías como esta de entrada y salida a la ciudad esté cerrada, como la Castillo. Lo hacen, pero es una imprudencia de quien lo hace. Si ustedes utilizan ese mecanismo, ustedes mismos deben de desocupar la vía de tránsito, aunque dejen los demás y que los otros los recojan. Pero hagan ustedes entonces. Bien. Debieron salir ustedes temprano a buscar los mismos eh, convidados a, la, a las cuevas, Vamos a desmontar, que la ciudad, la ciudad se levantó. ¿A qué, ¿A qué hora se Se, se levanta a las 7 y No, No, no, perdón. Mañana. ¿A qué hora se desmontó? A las 9 y pico. No, señor. A las 7 y media estaba desmontando ya. A las 8 sí. ya el tránsito estaba libre. No, pero, no, no. pero Víctor. Sí, es falso, porque si no, yo ¿Qué? estaba aquí. Yo llegué yo a las la 6 y media. Yo también estaba ahí cuando, vine, cuando vinieron no a desmontar. France, a eh, las 8 eh, ya estaban desmontando, Fran. Víctor, ¿qué fue lo que pasó o sea, realmente? Eh, no puede venir, ¿De quién fue la culpa? Bueno, la culpa es de nuestro suplidor, porque nosotros contratamos... Eh, un evento. Nosotros cerramos los sábados de la noche Ajá. hasta las 8.30 del otro día. O sea, del, do, del día domingo. Y ahí concluimos. Ahora, respondiendo a lo que Francia dice con respecto a las vías, en toda la ciudad de Francia pasa lo mismo cuando se habla de carnaval. En La Vega, ¿no? En La Vega igual. No. En La Vega, dentro de la zona de carnaval hay clínicas. Hay Pero también parcerarias. No, Francis, esa calle están cerradas, tú no puedes transitar por ahí a menos que vaya a pie. Mira, la clínica más cercana <ríe> es la que está ahí cerca del Parque de, la, de, la, de las Flores. Y esa clínica no está exactamente, porque la vía de, de, de carnaval la sabemos cuál es. Bueno, pues ya ustedes deben de saber que la vía de carnaval son estas, y que por ende van a estar cerradas durante nosotros estemos. Ahora, pueden darse percances como lo que se dieron bueno, el domingo. En esa, en esa actitud la ciudad está primero. Y claro que son sí, parte, no estoy diciendo que no, soy un promotor pero de, de ustedes no estoy y cuando fuera director, no pero ustedes diciendo tienen que, que tener no. un carácter de cuidado para sí. que no impacte y lo hemos tenido pero, es la primera vez sí. la primera vez es esta incluso yo decía en, en eh, cuando hacía la denuncia pero que a mí me parecía algo extraño claro que si sí claro que sí no vine a reclamar mister ustedes también dijeron aquí que era la primera vez sí, pero sí, algo sí, debió sí. haber pasado pero sí. también dijeron pero además hay otra cosa este programa se refirió a eso porque es un asunto importante y porque sí, había gente que, era, óyeme, que estaba afectada por lo que había pasado. Y otra cosa, el hecho de que tú contrates una compañía, quienes son responsables son faraones, no la compañía, frente a las, sobre todo frente a Está la ciudad la sociedad. de San Francisco de Macorís. Porque Está ustedes bien. son los de aquí. Claro. Si ellos fallaron, ustedes debieron quitarlo. Quitarlo ellos. Punto. Miren, ustedes hicieron otros Ajá. comentarios también en cuanto a la basura. Eh, por favor, coloquen la imagen la, que ustedes mismos tienen ahí. La quiere que la presente? La imagen, la imagen de... ¿Dónde esa, está la esa basura es de los ahí? Pinky. Es verdad. ¿Dónde está la basura ahí? Sí, es verdad. Y presenten la mía a ver dónde está la basura, que la única que hay me han puesto que es de la fritura. ¿Cuándo fue tomado eso? Ya eso, ya, fue, el, el eso fue el, el, lunes el lunes a las lunes, 7 de la mañana. Eh, yo tomé esa imagen a, faltando algo para las 7 de la mañana. Porque lo, eh, sí. Entonces, ya a esa hora y, no debe haber un obstáculo. Si sí, pero, nunca pero, lo ha habido, Francis. Sí, Ese fue el no primer día que critica. No, no, no. Si es que lo que me molestó no es, es el, el comentario que le hice ahorita. Que tomen eso pero para resaltar. Y que ataquen a los jóvenes, a los únicos jóvenes que están tratando de mantener una cultura de carnaval viva. Que no, no lo feliciten, no, que no escuché yo un comentario aquí de felicitación, no, no. Sí, sí, a excepción mira, de Yerjan. mire mire es importante. Eso que si es hay, lo que yo, eso es lo que yo, no Francis, no sí, No recuerdo que haya habido sí, un, sí, un, sí, eso tampoco es sí, lugar sí, para hacer esa vaina. Sí, barrio. pero mira, miren, miren, no miren, recuerdo. ahí estamos de acuerdo. Nosotros no, estamos no ahí porque no pusieron. tener otro sitio. El sitio ideal, el sitio ideal. Es el Parque Duarte, de donde salen todos los carnavales en todos los pueblos. A nosotros nos movieron del carnaval por intereses no sé cuáles. No, no. Vito, no, espérate, espérate. Pero bien, Bito. pero bien. Tú le dejas al parque Eduardo. Sí, sí, pero mira, en el parque... No el parque controlar los pleitos el, que se armaron el domingo. Es que yo no soy, yo no soy policía. No, eh, pero policía. No, Para eso está ¿verdad? la policía. En mi escucho? cueva, ni a ninguno de los muchachos sí, se arma sí, problema. Pero te voy a decir Los algo. problemas son en el parque. Mira, hay... me, me, me, me hacía un comentario un guardián. Que él se dio cuenta cuando un joven, un joven... Un joven que debe de tener la libertad de, de venir al carnaval. Andaba con una bricha de este tamaño y la puso en la pasola junto a otro amigo y salía a pavonearse como buscando provocar. Y suerte que lo atraparon y lo detuvieron y se lo llevaron. Ahora bien, tú no tienes forma de controlar el resto. Y lo que se causa en el resto, fuera de las cuevas... No sabes entonces ni, el, ni del credo la mitad. Francis, pero lo, él te dice que ellos no son policías, ellos no están Precisamente. para... Precisamente, ellos, ellos tienen que tener que... Donde quiera que tú tienes. Haber una comprensión... tú vas a La Vega, que ha habido ya una y, cultura y... Pasa lo mismo. Sí, no, no pasa lo mismo. Y pasa lo mismo. Claro bien. que sí, Francis, peor. Hasta bomba lagrimogénica han tirado dentro de cuevas. Entonces, tenemos que nutrirnos un poquito más. Antes bueno. de hacer comentarios, Francis, sí, de sí. ese tipo. Porque en todos los canavales, donde quiera que tú reúnes más de dos personas, está propenso no a haber un problema. No me puede corregir porque yo tengo corregir. mi propia opinión y ustedes sí, no me Sí, no, han claro, claro, claro, es, es claro. Pero, Pero donde quiera es que circuito. tú reúnes más de dos personas, puede haber un problema. Víctor, ¿tú ¿sabes cuál es el sitio ideal en el estadio? No. Sí, eh, imposible. Bueno, entonces, ¿y eso? Porque ya pierde la esencia. Por qué? ¿De qué forma tú monta cueva? Tú estás sacando eh, la cultura ya fuera de la ciudad, donde eso nace <risa> en la ciudad. Ustedes son unos. ¿qué compañía teníamos contratada? Porque bueno, decíselo el pueblo. ¿Qué, contra, ¿Qué compañía ustedes tenían contratada para que monte y desmonte esa tarifa? En este caso fue Evento del Nordeste. Evento del Nordeste. Entonces a nuestra amiga patria. Eh, ojalá pudiera dar una explicación de qué fue lo que pasó ahí, porque la responsabilidad, aunque la responsabilidad general es de ustedes, pero si usted tiene un contrato con ella de, de, de montar pero y pero de Ya hay una razón que ella lo justifica en, en el accidente, dijo Víctor. No, no, eso no, son, no son no los de Cotuí. Yo no, todavía para, no he para, tenido eh, la oportunidad de hablar con ella. Este, Entonces hay cara. que ver también para, para que no nos ahoguemos un vaso de agua y importante sea que Patria no, se comunique con nosotros eh, no, no, pues, eh, es que, y nos explique. Es que eso es responsabilidad de los, contra, de los contratistas, de los que han contratado, porque fíjate una cosa, cuando falla. El contrato de ellos, es a ellos que le corresponde reclamarle. Ahora, nosotros como sociedad, son, sí, es a, se a le, ellos se, que se les, reclama que ahí, se les el, debe el reclamar, que se comprometieron a que la ciudad iba a estar conservada y el entorno conservado y que lo van a restablecer para atrás cuando termine. Es decir, que no deben ponerse bravos porque hubo un evento, nosotros lo comprendimos y creo que no fueron comentarios mucho menos peyorativos. No tampoco. Tampoco. Para, porque yo creo que quiero ver vale. qué fue lo que se no, dio no, sí, si sí, sí, realmente vino, lo vivo no. tenemos Vi, que vine a defender eh, mi hubo, derecho uh, hubo algún comentario que se hablaba de la basura eh, eh, se dijo de que dejaban todo eso desorganizado que la basura y ese ¿Pero y hay lo y, bueno, no, si solo no hubiese soy, si, no, soy, si, ah, no, si no, solo hubiese sido ese el tema yo hoy no, si solo no, hubiese sido si solo hubiese sido ese el problema yo hoy hubiese a pedir disculpas simplemente yo no fue el único no yo conozco a los grupos carnavales que yo es el trabajo que, que, que ellos hacen claro, para montar esos eventos claro, y ser claro. la forma organizada lo que, que trabajen Y siempre lo defenderé, lo ¿eh? siempre lo defenderé, independientemente de que... ¿verdad? Ahora bien, Víctor ¿qué vamos a hablar para este domingo? ¿Cómo tú proyectas oh, para este 27? Ustedes, este 27... Sí, ¿no? mira, el, el carnaval, cumple. debido a los problemas que tuvimos con, con las elecciones, se va a celebrar el día, hasta el día 8 de marzo. Ustedes suspendieron también. Sí, señor. <risa> no hubo lío, porque ustedes suspendieron ahí. No hubo gente incómoda. Sí, en realidad, tú sabes que eh, nosotros esperamos <risa> un año entero para nosotros tratar de, de, de disfrutar lo que es el carnaval. Y lamentablemente hubo un domingo que no que no que no fue así. Sí. Pero nada, este, la democracia que tenemos. Sí, así Y es. hay que lidiar con ella. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 8. Hasta el 8 de marzo. Es el desfile eh, en San Francisco de Macorís que creo que va a ser el más grande de todos los tiempos. Y mañana ustedes... ¿Se movilizan? Sí, mañana... ¿Debido a que va a ser el más grande? ¿Hay más grupo? Debido a que nosotros eh, hemos tratado de mover un poco más el carnaval de, de febrero, un poquito más hacia, mar, hacia, marzo. hacia marzo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el centro de los mejores carnavales del país. Estamos en el centro de Entre la Vega, eh, Cotuí, Salcedo, Bonao, y todos lo celebramos... ¿En Santiago? Eh, Santiago? Santiago. Sí. Todos los celebramos en febrero. Entonces, ya moviendo un poquito más el carnaval hacia marzo, damos oportunidad a los demás es que no visiten. Ah, que no visiten. Ah, ok, entiendo. Sí, sí. Eso sucede con, con, con esa parte. ¿En, en la sí, cueva sí, tuya hay juca? No, no, eso sí. está totalmente prohibido. Es bueno que tú lo digas tú. Eh. Claro que sí, no solo en mi cueva, sino en el carnaval completo. Nosotros no, no permitimos. Eh, Víctor, incluso la cueva que prenda una juca eh, eh, eh, completamente Debes cerrada. Ponerle una... Sí, pues la ley lo prohíbe. Completamente cerrada. Eh, Víctor, a propósito de ustedes que los grupos carnavalescos que son jóvenes, eh, ¿se han sumado ustedes a la, a la protesta que se está llevando con relación a lo sucedido con las elecciones? Eh, ¿Cuál es el parecer de ustedes como grupo con, con todo esto? Por supuesto que sí, nosotros nos hemos sumado a todas las marchas que se han realizado y, y a los piquetes que se han hecho ahí en, en la salida de Santo Pero Domingo. Pero la cueva de este lado no puede unirse, la que está aquí de atrás, en la, en la José Reyes. ¿Por qué? Porque vi que lo avala un, un candidato a diputado. Pero eso no tiene que ver. No, eso no. Porque no. ese patrocinio. No tiene. No. ¿Eh? Es un patrocinio, eso patrocinio no y nosotros respetamos eso. Es que en el caso de nosotros. Ya, yo más o menos. En el, caso, en el caso de nosotros no tenemos. En la asistencia pero, social. En el caso de nosotros no tenemos, pero si también viene una persona y nos ofrece. No, mira, que hay 50. Eh, dame 100 y hablamos. ¿Verdad? Sí, <ríe> sí. porque es que la. Es que la... Nosotros no. no eh, como que no nos hemos enfocado en lo, en lo que es la política, pero si se acercan a nosotros, obviamente es una, es una ayuda. Claro, porque eso, eso forma parte de lo que tiene que ver con el patrocinio. no le quita la independencia de es, su No, marcha. claro, no, que, no, no, que, claro no. que no. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno ponga aquí cinco anuncios, no significa que va a comprar la opinión de nosotros ni, ni los puntos de vista de nosotros. Exactamente. Nada, nada ¿Sucede, nada. sucede lo mismo con nosotros. Exacto. Bueno, bueno, señores, aclarado, aclarado el tema. ¿Se siente más cómodo de okay. sábado Claro, claro. Y, claro, y, claro, y, claro. y, y decirle a, a, a la compañía que, que el, el próximo domingo no, que demonte que me El jueves, el jueves, el jueves. El jueves. jueves. Ah, mañana ya. Sí, sí, sí, sí, mañana. Pues de mañana que bueno, señores, domingo. vámonos. Gracias, Víctor, por estar aquí. Gracias con a ustedes por recibirme Un placer.